¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Comenzamos un nuevo episodio, para ser exacto, el tercer episodio de otra perra serie eh, del canal aquí en Minecraft. Los saludo desde la nieve, aquí, con todo esto de fondo. Tengo frío, la verdad, pero tengo que pagar el ventilador porque tengo frío, en verdad. Ok. A ver, este... ¿cómo, ¿Cómo era para quitar esto? Oh, oh, no, oh. Ay, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, espérenme. <risas> ¡Ah, no, no, no! Ahí está, ahí está. está. Ahora, ahí está. Oh, ok, ok, ok. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy, eh, pues, excelente. Hoy un capítulo más. Nuevamente, vamos a hacer eh, bastantes cosas. Yo me vol volví a entrar, sabía que hacía falta este tipo de cultivos, eh, encontré trigo y encontré remolachas, creo que se llaman, entonces pues es lo que vamos a hacer hoy, vamos a tratar de hacer cultivos, pero tuve la idea de mejor irnos a otro lugar, entrar en una cueva y saquear lo más que se pudiera, fuck, saquear lo más que se pudiera, pero pero... Pero bueno, me desvié muchísimo, muchísimo del tema. Eh, vamos a hacer muchas cosas. Por ejemplo, irnos de este lugar. Esta casa ya no la vamos a, a necesitar. Aquí creo que hice... Creo que hice cristal. De este lado. Sí, hice cristal. Ey, ¡Uy! Este cristal está bonito. ¡Oh! ¡Precioso, amigo! Pero los vamos a tener que guardar. Ok, Vamos a llevarnos todo. Este lugar ya no nos sirve, ya no nos funciona. Así como cuando a Woody lo tiran al suelo, no nos sirve. Ok. Vamos, nos vamos de este lugar. Nos llevamos cosas importantes. Eh, esto no es importante, la verdad. A ver, ¿qué más? Las cosas de piedra tampoco son importantes. Uh, vamos a ver qué podemos hacer. Eh, ¿Qué más? Uh, ¿qué, qué? Hay algo de aquí que no sea importante, por ejemplo, esto, esto y esto no es importante. Eh, eso tampoco, los rieles tampoco, no me importan tanto. Un pico, pues por si acaso. Una puerta porque nos hacía falta. Digo, no sé, sí. Eh, vamos a llevarnos eh, los, los cofres. Los cofres, los hornos. Sin tocar las bolas. o uh, como que las bolas, viejo. Ok. Y nos llevamos la mesa de crafteo Que pues la vamos a necesitar Para muchas otras cosas más y, y no gastar en nada Ok, tiramos la arcilla Y pues nos largamos Nos largamos de este lugar De este sitio espléndido eh, Voy a extrañar Esta casa, la verdad eh, Pensé que iba a ser algo mejor Pero no me gusta estar En este tipo de bioma Porque siento que es mucho problema Así que vámonos eh, en este episodio, hoy, ahorita, en este momento, bueno, vamos a quitar esto, vamos en busca de, eh, ah, oh, caracas eh, eh, eh, ah, esto, esto, tío, tío <risa> eh, vamos en busca de un pueblo estarían bueno que hiciera un corte, ¿no? oh caray me asustó oh, la araña. Ok, eh, Tengo que hacer un corte. Ay, mira, un, un creeper. Morí, pelotudo. Morí, gay. No, le gusta el masoquismo, amigo. Joder. Uh murió el otro pero no me dejó nada verdad ah buena experiencia bueno vámonos en busca de una nueva vida amigo venga yo digo que voy a cortar el video justo aquí bien gente eh, no oh, oh, uy, este eh, nos acabamos de encontrar un iglú, creo que se llama eh, y vamos a meternos nada más que no me maten no me maten no me maten no me maten aquí hay creepers los tengo que quitar de ahí. No, no explotes. Oh, maldita sea esta. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, Perfecto, perfecto. Oh, uff. Qué bella cosa, amigo. Vamos a dormir. No, maldita sea. Bueno, eh, estamos bien aquí. Ahorita los lo los, los matamos. Creo que hay. Perfecto. Perfecto, amigo. Perfecto. Ok, vamos a entrar. Eh, vamos a hacer... Uy, no tengo madera Ok Vamos a entrar Adiós, amigos Uy, no se ve nada, amigo A ver ¡Oh! No Perfecto Lo puedo convertir, ¿no? Tengo manzana de... ¡Oh! Tengo manzana dorada. Ok, ok, ok. Amigos, esto es increíble lo que acabamos de encontrar. Eh, si estuviera aquí mi amigo, yo hubiera hecho uh, aquí una casa. y hubiera hecho muchísimas cosas. Pero yo lo único que sé hacer es transformarlo a que sea un aldeano normal. Eh, no sé si tenga alguna... algo que se le pueda hacer. Ok, aquí hay otra manzana. Ok, no tenemos nada aquí muy importante. Tenemos aquí poción de debilidad que la podemos utilizar. A ver, vamos a guardar lo que se pueda para no morir en el intento. A las manzanas doradas me las guardo. Ok, las manzanas doradas para mí. Ok, amigo, eh, necesito debilitarte para darte una manzana y que estés Agustín. ¿Cómo ves? ¿Si la quieres o no? Piu, piu umba. Oye, tengo para que se hagan los... Pero este es un aldeano normal, ¿verdad? Ok. 3, 2, 1, pium. Y te doy la manzana. ¡Oh, señor! Por favor, cura este cuerpo y haz lo que se haga. ¡Un aldeano! <ríe> ¡Pura mamada, viejo! <ríe> Ok, vamos a esperar a que se haga Este, Podemos darle trabajos Que eso es interesante Darle los trabajos Voy a investigar ahorita un ratito más Primero vamos a eh, acabar con los monstruos de arriba Vamos a esperar también que él se, se convierta Se termine de convertir en un aldeano normal ¿Qué ventajas tiene? Pues te puede vender eh, esmeraldas Y armadura, lo que tú quieras Y está muy bien, eh se fueron, ja, imbéciles, se fueron amigo, oh, oh, oh. le doy con la hacha, pasado amigo, perfecto, otro atrás, no, acá hay más, no, nos tenemos que ir de este lugar ya, ¡fuck! me destruyó amigo. Ok, vamos a reconstruir rápido Está muy bonito ese lugar Oh, qué horrible Pues creo que puedo hacer Pues creo que puedo hacer Este eh, Lo del Esto, ¿no? Que es nieve, según yo Bueno, increíble, la verdad Vamos a bajar Bueno, no te creas es que tengo que ir a buscar, tengo que ir a buscar eh, creo que vamos a seguir yendo Para allá, que es el Para allá es ¿Para allá qué es? ¿Norte? West North, para allá es North North Este, Sur Oeste Si, ¿Sí, ¿no? Norte, Sur Este, Oeste Perfecto, soy buenísimo, amigo Ay, ay, caray Bueno, quitamos esto y eh, pumba. Vámonos. Para abajo. Increíble, ¿no? Tengo hambre y lo único que me puedo comer es la manzana dorada. Vamos, baja, rápido. No, nos ha convertido. Ok, podría dejarlo aquí. Pero no quiero dejar nada, amigo. Le puedo asignar un trabajo, ¿no? También a él. A ver. Voy a investigar. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algo más aquí? No, ¿verdad? ¿Hay algo más alrededor? No, ¿verdad? Todo normal. Ok, primero, vamos a tirar lo que no necesite en este lugar. Eh, las bolas de nieve, pues podemos hacer estos bloques que justo se me acaban de destruir allá arriba. Ok. Vamos, amigo, hazlo bien. Eres idiota. Ok, tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto eh... ¡Sí! ¡Sí, amigo! ¡Increíble! Soy buenísimo, soy un crack del Minecraft, ¿eh? Justo hablé con mi madre y me dijo, eres un crack Lo soy, amigo, lo soy Sí, sí, sí, sí, lo que tú digas, lo soy Ok, eh, muchas cosas por hacer estos no los tenemos que llevar o lo hacemos aquí para eh, eh, esclavizarlos. Yo creo que los que esclavizamos primero y ya después no los llevo. Eh, de todos modos, en un ratito más eh, le pregunto a un compañero qué se puede hacer. Y ya lo hacemos. Ok. Eh, tierra, ¿qué más necesitamos? Creo que todo esto está bien. Hay algo más que no necesitemos. Eh, esta cosa de gris... Eh, esto tampoco, no lo ocupamos Y esto sí lo necesito yo creo Tenemos ahí otra cama también eh, Pumba, pumba, perfecto Ok, vamos a buscar ¿Qué se les puede hacer? Eh, dejen pregunto Porque yo soy muy malísimo para este tipo de cosas Y será mejor sacarle el mejor provecho A estos... Eh, animales <ríe> Denigrándolos amigo Ok, regresamos nuevamente Tardé media hora En pues preguntar Ver videos y todo eso eh, Está bien que los tenga los dos Pero prefiero mejor guardar eh, Las coordenadas Para después utilizarlos eh, Porque por, por el momento Voy a tardar muchísimo En lo que voy a hacer Entonces mejor me espero Y además estoy en el lugar en el que no quiero estar eh, estaba picando Y salieron um, ¿Cómo se llaman estos animales que van por el suelo? No sé cómo se llaman Pero Pero me cayeron esos Y pues me tengo que ir, amigo Lo siento, amigos Pero bueno, ya están grandes Se pueden cuidar Ok Ok eh, fui por un poco de comida hace unos escasos 20 minutos y, y creo que este encontré un lugar muy bueno, muy bueno para hacer mi casa Pero primero quiero encontrar una aldea, que es lo, que, lo más importante que vamos a hacer eh, Ok, vamos a mm, llevarnos un carrito nada más eh, Las cosas para cosechar, esto de aquí, eh, esto de aquí Lápiz lazuli. este lápiz lazuli es muy importante El cactus también, el carbón también Esto lo podemos sacar después eh, Las antorchas, claro que sí Y hay algo más que aquí no necesite Las flechas los podemos hacer también Pues perfecto, creo que es todo Creo que es todo lo que necesitamos eh, La tierra no necesito eh, Podemos dejar todo esto Ah no, acá está esta cosa Uf, casi me funan Ok, amigos nos vamos para el mejor lugar que ustedes nunca hayan visto. Visto, presenciado y nos vamos, chicos. Ok, vámonos. Tengo otra mesa de crafteo, sí, ¿verdad? Ok. Pumba, pumba. Perfecto. Vámonos hacia el norte. Eh, ok. Voy Fui a caminar justo completamente recto. Me encontré un lugar muy bonito, la verdad. Creo que ya sé dónde vamos a hacer nuestra casa. Eh, increíble, ¿no? Increíble lugar que acabo de encontrar. Pero bueno. Este... ¡Oh! Bueno. Tardé, tardé muchísimo en encontrar animales para que me dieran de comer. Pero bueno. Vamos en camino a eh, un mejor lugar donde hay muchos animales. Que, pues, quieren eh, morir a mis, en mis manos. Claro está que los eh, animales me dieron su consentimiento. Todos, todos, en general, todos los animales me dieron su consentimiento. Miren un conejito. Claro está que me dieron su... Eh... Claro está que me dieron su consentimiento. Eh, North, okay. Claro está que me dieron su consentimiento en papel y está firmado por ellos para eh, yo utilizar su carne y comérmela al gusto que yo quiera. Eh, este. Así que no me vengan con sus cosas de que. hoy Mataste a un animal y te vamos a denunciar contra el gobierno de Chile. Y miren, otro conejito quiere morir. <risa> eh, ok, seguimos walking. Este lugar se ve espléndido, amigo. Mira esto. ¡Oh! Bocos. ¡Bum! Ok, vamos a hacer esto rápido. Necesito eh... dejar la cubeta. Ok, la cubeta la tengo. Perfecto. Vamos a hacer rápido. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Tengo la asada. No la tengo. Soy un imbécil. Eh, vamos a, a estos animales Los vamos a guardar Vamos a hacer aquí una casa provisional Allá encima va a estar mi casa Véanlo aquí ya, por seguro aquí ya, aquí ya vamos a estar Tenemos dos biomas aquí Bien unidos, bien bonitos pechosos. Ok, vamos a hacer eh, uh, No tengo madera ¡Fuck! Bueno, hacemos esto lo más rápido posible Vamos por madera Vamos, vamos, vamos vamos. Ok, tenemos maderiki Maderriki, Maderriki. Eso, perfecto. Vamos por más Maderriki. Hostia, chaval. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Ok, tenemos Maderriki. Vamos por más Maderriki. A ver, ahora sí. Hacemos más madera. Ay, madera, perfecto. Ahora de esta madera se convierte en. Eh, era así. Era así y así y así. Creo y así. Perfecto. Soy un crack. Amigos, eh, una vez que empiezas a jugar, esto ya se vuelve... Eh, sí, claro que sí, claro que sí. A ver, ahora creo que era al revés. A ver, creo que era al revés para hacer una puerta. ¡Perfecto! Oh. Dios, a veces, este... No sé, soy, soy increíble. Se los juro, se los juro que... Que mi intelecto llega a. a 2000. 2000 de IQ. <risa> no tiene nada que ver, amigo. A ver, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba. Ok. Eh, aquí, como necesitamos dos, hacemos dos. Y quedo simétrico, maldita sea. Soy. Soy un crack, en serio. Soy un crack. Soy un crack. Ok. Ahora, vamos a hacer los cultivos que sean lo más rápido posible. Vamos a llevarnos el agua de aquí porque la necesitamos más acá que ahí. Ahí, pumba. Vamos. Ok, perfecto. Agarramos más agua. La pasamos para acá, que sea rápido. Pum. Esto, para los que no sepan, es se hace agua infinita. Increíble, ¿no? Increíble lo que es la tecnología. Ok, ahora vamos a, eh, vamos a hacer rápido una asada. Un asadón, como dicen los chavos. Eh, sí, sí, sí, ¿no? Un asadón Pero, pero, pero, pero, pero ¿Qué? Ah, oh, no traigo no... Ah. Ok, vamos <ríe> Soy imbécil, amigo No, no, no Ok, vamos por más madera Porque necesito más madera ¿O creo que había tirado en el suelo? No, ¿verdad? Ok Fíjense lo que vamos a hacer Ahorita mismo Vamos, camina tonto. Ok, vamos a tirar. Eh... Vamos a tirar la piedra. No la necesitamos, la podemos sacar de donde sea. No, hasta del culo la podemos sacar, literal. Vámonos. Ah, oh, musiquita, amigo. Delicioso. Ok. Tenemos aquí calabaza. Que las calabazas son deliciosas, ¿eh? Son directas para el organismo de... Si ¿Sí había madera, ¿soy un imbécil? <risa> Era un crack y ahora soy un imbécil. Ok, ahora, vamos a hacer... Eh... Vamos a hacer eh... una... ¿Cómo se llama? Un... un cofre, perfecto. A ver, perfecto. Tenemos el cofre. Estoy haciendo un desmadre. Ok, perfecto, tenemos el cofre, el cofre aquí, dejamos todo lo que podamos dejar, perfecto, ok, ya no hay nada más, perfecto. Ahora vamos a hacer el asadón que tanto necesito, uh, el asadón se hacía, tenemos acá palitos, ahora ocupamos lingote. El asadón se hace de esta manera, pumba y luego pumba, este es un asadón, este asadón lo necesitamos para hacer... Eh, eh, aquí nuestros cortes. Eh, la forma de sembrar. Y vamos a sembrar semillas de trigo. Las semillas de trigo las necesitamos para atrapar esas vacas que están allá arriba. Ok. Sembramos, sembramos, sembramos, sembramos, sembramos, sembramos y sembramos. Perfecto. Ahora necesitamos polvo de hueso. El polvo de hueso, pues, es claro, eh, algo que necesitamos. Para sobrevivir. Perfecto. Sí salió, sí salió, sí salió. Sí salió como esperaba. Ok, tenemos esto, que es el trigo. Y el trigo les va a llamar la atención. Vean cómo soy un mago. De primera. Hola amiga, hola amiga, hola amiga vaca. Ey, hey, amiga vaca, venga. bájele. Véngase, véngase, véngase. Véngase, chula. Véngase, véngase, véngase. Véngase, papi. ¡Ay, qué bonitas! ¡Ah, ya hay otra! Ahorita me la traigo. Vengan, miren. Ustedes me van a dar de comer, así que vengan para acá. ¡Perfecto! ¡Ja! ¡Tontas! Ok, vamos por otra más. Tengan en cuenta que esto ya está... Eh, ya, está ya está firmado, literal. Entonces, no está mal que yo las deje en un lugar encerradas... Porque, pues, uh, firmaron, ¿saben? Entonces, eh, no digan en los comentarios... Es que tú y los animales que tú tienes y... <ríe> ok, vengan. Vengan, vengan, vengan. Para acá, para que entren derechitas. Ok, pumba, pumba. Vengan. Vengan. Vengan. Acá estoy, acá estoy. Eso... Biches. Ahora sí. ¡No! ¡Se salió la oveja! ¿Es en serio? ¿Se están saliendo todas? Véngase, véngase, véngase. Tú también. Soy un idiota, ¿eh? Era un crack y ahora soy un idiota. Soy un idiota. Listo. Perfecto. Tenemos cultivos, tenemos, este... Nuestras vaquitas. Ahora, lo importante de todo esto es que vamos a hacer nuestra casa ahí. Y nuestro lugar de trabajo aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo ni la menor idea Pero me van a acompañar En estos capítulos Para poder hacer todo esto eh, Todavía no termina Vamos a, a acomodar Creo que Sí, voy a hacer una casita provisional Voy a hacer mejores cultivos Y ahorita les comento Cómo hacer mejores cultivos Bueno, para mí, a mi parecer Creo que son los mejores cultivos que se pueden hacer Ok, ponemos la camita Uy, camita. Ok. Tenemos más. más para sembrar. Esperemos que se haga de noche. Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Ok, una, lamparita porque me da miedo de noche. Ok, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Me da miedo de noche. Ahí, rápido, rápido, rápido, rápido, ¿Por qué no se mete el sol, amigo? Rápido, rápido, rápido. Perfecto. A mimir. Ok, perfecto. Buenos días, amigos. La traigo bien para... Ay, no. Maldición. Ok, bien. Esto es así de sencillo. Esto es muy rápido. Vamos a hacer aquí filas. Creo que... Mmm... De ese lado voy a hacer los cultivos. Todo de este lado. Creo que aquí voy a hacer un rectángulo perfecto. Como me flipé ahí. Un rectángulo perfecto. Vamos a hacer. Voy a hacer aquí un rectángulo. Vamos a poner todos los cultivos que se pueda. Y los cultivos que me deje eh, hacer. Eh, después vamos a hacer eh, todas las. Eh, las granjas que tenga. Después vamos a hacerlo mejor. Y allá arriba vamos a vivir Bueno, así que yo creo que ya voy a terminar el episodio Pero primero vamos a, vamos a subir A este eh, eh, A esta montaña A este cerro El cerro de la silla, amigo Ok, subimos No hay musiquita, amigo Uy, qué bonito Ok, bien Subimos eh, Tenemos algo para subir, tenemos tierra eh, una Una Ok Podremos subir El punto es, ¿podremos bajar? Pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Ahorita quitamos el hierro, no se preocupen Pumba, pumba Pumba, perfecto Hola chaval, mira qué grande Grande como mi Ok Pumba un paso, en falso aquí y me muero. Ok. Otra más. Perfecto. Pumba, pumba. Quitamos este. Hacemos aquí una escalerita. Tun, tun. Subimos. No, increíble estas vistas que no se alcanzan a apreciar, amigo. Bueno, tenemos más de ese lado, eh. Es increíble lo que voy a hacer aquí, eh. Lo que voy a hacer aquí, lo que me va a llevar construir. Ok, vamos a aumentar los chunks. A ver si no explota mi computadora. Uh, 26. Pumba. Que cargue, que cargue, que cargue. Explota, amigo. ¿Le voy a subir a todo? Ok. Ok, perfecto. Creo que está bien. No sé si, este, si se vea bien. Ok, acá se ve impresionante. ¿eh? Miren, miren, miren. ¿Dónde estaba yo? Bueno, gente, y en este lugar me despido. Creo que para mí es un episodio eh, incómodo, la verdad, de ver. Espero que les haya gustado. Vamos en los siguientes episodios a hacer lo más que se pueda. Y bueno, más que decir que muchísimas gracias a la gente que lo ve. Muchísimas gracias a la gente que comenta. En serio, les agradezco demasiado. Tal vez no tenga el apoyo que yo quisiera que tuvieran los videos. Pero poco a poco vamos a formar una comunidad y tal vez este... Hay un cubito allá flotando. Eh, y tal vez este, pues sea algo, sea una comunidad más grande, sin más que decir, muchísimas gracias, espero que se hayan disfrutado, se hayan entretenido un poquito de su día, espero que hayan tenido un día excelente, eh, les deseo yo toda la felicidad del mundo, y, y, y cuídense mucho, y, y, y abracen a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos, y, y sigan viendo esta gran serie. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, uy! uy